Marta Verónica, ¿no? Sí. ¿Cuántas vacunas te has puesto hasta ahora? Mi aproximadamente. Mi aproximadamente 80 ya me unas si 80. Unas 80. Y, no. y tú piensas seguirte las poniendo el largo? Yo sí. Mientras me encuentre, sí. <risa> Qué bueno, bendición. ¿Lo de las células madre también te has puesto o solo moringa? Eh, no, sí, sí, me puse una vez, ya me toca del próximo que venga, ya me toca poner. O sea, de 80 de moringa, solo una de células madre te has puesto. Sí filtración en Perdón. el Perdón. Qué bendición. Bueno Marta Mirabónica, gracias como loco.